Es un centro de navegación aplicado desde el propio centro educativo independientemente que esté dentro del propio centro o estando fuera, ya sea en su casa, ya sea en una biblioteca o saliendo a través del propio móvil como harán muchos los chavales eh, no van a poder saltar determinadas restricciones como pueden ser páginas de contenido adultos, páginas de juegos, etc. A continuación tenemos el estado rojo. El estado rojo nos indica conexión limitada. Lo que haremos es restringir la navegación y los dispositivos que sea por el navegador, en los Chromebooks, lógicamente por el navegador, porque es lo que dispone, en nuestros sistemas operativos, sería para cualquier tipo de aplicación. Y por último tendremos el estado naranja. El estado naranja será una especie de centro personal que cada uno de los supervisores, es decir, cada uno de los profesores o cada una de las familias, podrá configurar para sí mismo. ¿Cómo funciona la herramienta? Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que determinar es el estado con el que queremos trabajar, ya sea de manera individual pulsando sobre cada uno de los dispositivos, como veis aquí, o de manera global pulsando sobre las bolitas que tenemos en la parte superior.